Bueno, pues bienvenidos todos al primer Meetup de Talento, ¿Cómo captar talento? Eh, básicamente aquí lo que eh, eh, las empresas van a contar sus necesidades, sus programas formativos y, y en qué están trabajando para que podáis ver y podáis conocer de primera mano cuáles son sus necesidades. Entonces vamos a empezar con Reactomics, con... con Bob Jenskin y luego a continuación seguiremos con la doctora, bueno con el, primero con el doctor Robert Jenkins luego seguiremos con la doctora Elena Gómez del Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira, que pertenece al CSIC, la, eh, después la doctora Elena Puerta del Himno Pharma, también contará su empresa, que es una excepción también del CSIC muy interesante, eh, destina, el doctor Juan José Díaz Mochón contará Destina y ename, y como ver, como veis son Tres empresas súper interesantes, muy prometedoras y con muchísimo potencial y un, un instituto de investigación también eh, pionero. Entonces, sin más, eh, empiezo. Y si quieres, mm, eh, Bob, eh, trabajar con tu presentación para moverlo, yo te lo muevo, lo que a ti te sea más cómodo. ¿De acuerdo? Perfecto. Para no quitarte tiempo. <risas> vale, pues voy respetando el tiempo. Um, pues uh, Reactomics uh, somos una empresa que realmente la tecnología es, un, es una tecnología uh, span out del CSIC, del Instituto de Catálisis y Petróleo Química de, de Madrid, conjuntamente con el Instituto Fraunhofer de Alemania. Um, es una tecnología que se puede aplicar a muchísimas cosas. Básicamente es una tecnología que nos permite hacer. Uh, un nivel de actividad enzimática uh, a escala muy elevada, o sea que con 1800 o más uh, enzimas o sustratos diferentes que permite pues, aplicarlo a muchísimas, uh, muchísimas preguntas, a muchísimas áreas de investigación y de uso clínico. ¿no? Nuestro primer punto uh, de partida es, el, es facilitar un poco la expansión del creo, cribaje neonatal, porque Ahí sí que falta um, no solo un poco la, la imprenta del mercado para hacerlo, sino también la tecnología uh, que corresponde quizás mejor uh, a todo lo que es la tecnología genética. Um, estamos <coughs> um, buscando ahora establecernos más físicamente en Granada, y estamos buscando pues, candidatos que pueden ser claves en el principio con la transferencia de la tecnología que ya existía opere uh, en el laboratorio de Manuel Ferrer en el CSIC en Madrid. ayudarnos con las validaciones uh, de los ERAIs uh, en fase preproducción y también uh, ser una pieza clave en todas las colaboraciones que tenemos con centros clínicos como el Romón y Cajal, y otros, y con empresas líderes que tenemos en, en diferentes ámbitos, que los explicaré un poco más adelante. Um, eh, puedes imaginar que lo que estamos buscando es una persona um, con máster o doctorado, con un interés obvio en, y claro, en, en la interfaz entre metabolismo y, y enfermedades, Um, y aunque nuestro enfoque es el, la actividad enzimática, obviamente tiene que ser una persona con interés en trabajar en un campo multidisciplinar, porque es un área um, donde um, topas rápidamente con otros tipos de tecnologías y la integración de información en ambas uh, ambos direcciones es muy importante. Capacidad de, de hablar en inglés, um, capacidad de trabajar en equipo. Uh, pero también muy importante la capacidad de, de autoranque y iniciar y liderar ciertos proyectos, siempre, cuando con, siempre, siempre con la ayuda de alguien, conmigo o, o con otros, pero, pero esta capacidad de autoranque es muy interesante. También abierto a viajar, verás un poco dónde están nuestras colaboraciones, interés en publicar, y también es importante decirlo, ganas de trabajar en un startup porque no somos una empresa muy grande. Entonces, uh, los papeles y los roles de las personas son flexibles, abiertos y cambiantes. Uh, siguiente. No voy a decir mucho sobre la tecnología, pero la tecnología existe, el parte químico. Uh, en el formato de placas multiporcillo, pero estamos ahora desarrollándolo en diferentes um, arrays uh, con una empresa en, en Reino Unido uh, y también uh, desarrollando un poco el parte bioanalítico que corresponde al, a la interpretación de los datos, de los arrays y demás datos. Siguiente slide. Entonces, nuestros principales enfoques, pues he dicho el desarrollo y la producción de los Arrays, que estamos haciendo con una empresa que se llama ArrayJet en Escocia. Um, también estamos uh, al punto de empezar un proyecto innovador y piloto para el desarrollo de un, un modelo de cribaje neonatal en más de 30.000 neonatos en un centro relevante en Andalucía. Y paralelamente, aprovecharemos igual no el mismo arai pero el mismo concepto, como un servicio para uh, el sector de salud privado. Um, <coughs> estamos con una colaboración con una empresa eh, empezando, bueno, esta parte de la empresa está en los Estados Unidos, la empresa no es una empresa americana, uh, que es uno de los líderes mundiales en crevaje neonatal, um, para crear un, una plataforma de cribaje para el uso de los, la, de los laboratorios de salud pública um, en los Estados Unidos. Entonces, no, es el, no aprovecha en esta fase eh, la gran capacidad y el alto multiplexaje, pero sí que aprovecha la, la, las bondades del, del, del modelo químico que, que tenemos. También tenemos una, un acuerdo con una empresa metabolómica en Japón y estamos en la fase de, de integrar los datos que somos capaces de generar con su modelo analítico para crear en la primera fase un producto, un servicio uh, mucho más completo para ellos. Su principal cliente son empresas farmacéuticas. Um, y luego, pues empezar uh, internamente nuestros propios uh, proyectos de investigación conjuntamente con ellos. También estamos haciendo investigación en el campo de enfermedades raras. Y por último, uh, tenemos un panel, un array, dedicado no a la, digamos, eh, la reactoma humana como tal, sino la reactoma del microbioma intestinal humano, que sería la, uno de los próximos retos que enfrentaremos. Y, ¿siguiente? No sé si hay siguiente, Torres. No, pues, por mi parte, esto es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, eh, Bob. ¿Hay preguntas? Por, eh, eh? Si queréis preguntar. Que hay... bueno, yo, yo quería saludar a vos y darle las gracias por participar, estar siempre dispuesto a participar con, con Granada en, en todas sus eh, empresas y todas sus buenas ideas y recalcar si acaso el, el hecho de que bueno, este, estos paneles de microarrays, especialmente para el cribaje neonatal, seguramente son algo que se va a imponer porque ahora mismo hay muy poco. Eh, si a eso le añadimos lo de los microbiomas, que también es otro elemento clave, entiendo que es un, una apuesta bastante segura. Eh, me quedaban dos preguntillas. Bob. Una es, eh, ¿ahora mismo el trabajo se desarrolla en Granada o en Madrid? Uh, actualmente um, el trabajo se desarrolla en la parte experimental, exclusivamente en... en uh, no, perdona. En el laboratorio de Manuel Ferrer en, en Madrid. Eso es lo que, empezando, empezando en febrero, y, y seguramente pasaré a hablar contigo también, uh, queremos hacer uh, algo en, en Granada. Entonces, la sede de la empresa será, será Granada, um, aunque yo estoy físicamente en Barcelona. Um, ya sabéis, un poco la, la, hay dos los... Eh, eh, inversores uh, centrales del proyecto son de Granada, son nativos de Granada, incluso Manuel, um, aunque está en Madrid, um, también es alumno de la Universidad de Granada uh, y es andaluz. Entonces, el, el, el chico raro aquí soy yo. Um, <risa> antes yo decía que yo era inglés, pero ya yeah, desde hace tres semanas yo también soy español. Um, y, y desde luego nuestro enfoque es, es, es ubicar la empresa y todas sus actividades en, en Granada. Ok. Y la segunda pregunta es, ¿cuántas personas podríais aceptar? O, o ¿Es una, una, una oferta flexible o ya tenéis limitado un número concreto? No, no. Eh, estamos pensando en la primera fase eh, y si todo va bien será una fase muy corta de una persona, pero mínimo vamos a necesitar uh, dos personas uh, con características uh, de, de bioquímico o, o, o científico-biológico. Mm -hmm. También tenemos otras necesidades, um, pero serán en el ámbito de bioinformática y um, también en el área de, de temas, de, sobre todo en, en técnicos de um, temas regulatorios que es un tema que nos preocupa ciertamente. Muy bien, Paul. Muchísimas gracias. Eso te lo agradecemos y además como fruto vosotros está, estáis también en el programa, en la segunda edición del programa AcesGel, de la acelerada de empresas de AcesGel y hemos visto que efectivamente, que bueno, estuvimos la, la semana pasada con la EMA, con la Agencia eh, Europea del Medicamento, nos dio muchísimos feedback. Y, y para las empresas, para las SMIs, eh, están intentando hacer un papel que ayudarlas, con lo cual aquí aunque iríamos de la mano de Gloria, del organismo notificado, pero, pero se podría avanzar y de hecho lo, hay gente que incluso está trabajando de los alumnos ¿no? en temas regulatorios precisamente por eso, ¿no? porque hemos visto eh, que era una necesidad. Yo te quería preguntar... Eh, el el tema del idioma, o sea, si dijeras así en grandes números qué porcentaje es en inglés, qué porcentaje en español, o sea, eh, porque estáis trabajando con Japón, con diferentes países, me imagino que todo lo hacéis en inglés, ¿no? O el día a día, o sea, un poco para también que se hagan cargo lo, la gente, o sea, el idioma eh, a lo mejor escrito en inglés, eh, hablado más español, un poco para que nos dijeran el día a día en qué idioma habláis, básicamente. Correcto. Bueno, el día a día, la verdad es que yo soy de origen de nacimiento británico, como creo que Ajá. es bastante obvio, pero um, la verdad es que la mayoría de, de la actividad um, lo hacemos en, en castellano. Um, cuando hablamos con lo, lo, los colaboradores en, en Japón o en los Estados Unidos o en India o Finlandia, uh, obviamente todos son... No, no tenemos más remedio aparte de hablar en inglés, pero yo creo que no es un nivel... Um, uh, uh, no tiene que ser perfecto. Um, lo que tiene que ser es, es la capacidad de, de hablar en términos uh, técnicos en inglés, que yo creo que siempre es más fácil porque conceptualmente el base se comparte entre, entre todas las lenguas. No creo que sea un gran, un gran problema. De acuerdo, pues estupendo. Muy, muy bien, muy bien. Pues eh, no sé si hay alguna pregunta más, alguna curiosidad. Una empresa súper interesante eh, y con muchísimo potencial, sobre todo de diagnosticar y ayudar a los enfermos, a los neonatos, ¿no? A, a cosas que, que si no se detectan a tiempo, pues tienen un pronóstico que puede ser fatal. Entonces, la verdad es que muy interesante, ¿no? Y así se ha visto. Sí, correcto. Correcto. Y es, es un área que, que quizás desde una perspectiva un vertiente puramente de negocio, um, algunas personas hubiera dejado a un lado porque tiene su propio reto. Um, pero yo creo que para nosotros y para los inversores es un área primordial. Y, y también vale la pena destacar que, que la tecnología se puede aplicar a muchísimas cosas. Entonces, cuando ya estamos con, con el producto y podemos realmente a ponernos a investigar. Por un lado nos gustaría tener proyectos internos que ya no tenemos escritos que sean interesantes dirigidos por nuestro propio equipo y por otro lado seguramente porque no vamos a intentar abordar todo uh, buscaremos más colaboraciones para desarrollar muy bien para, para Fenomenal. Bueno, pues, pues seguimos. Eh, muchísimas gracias, Bob. Ahora tenemos a Elena. Eh, Elena, sí que tengo aquí la, la presentación. Si quieres, puedes pasarlo tú o, o yo, como te sea más cómodo. ¿Eres también co-host? Eh, Así que vale. <risa> sí. Bueno, si prefieres... buenos días a todos. Eh, buenos días, no Elena. No, si... y... ¿Me oís? ¿Sí, no? Sí, te vemos muy bien. <risa> Claro. Y muchísimas gracias por estar también y, y contarnos toda la investigación que estáis haciendo y toda la ayuda que, que podéis además prestar ¿no? al mundo ¿no? con toda esta cantidad de personas que tienen estas enfermedades como es la malaria eh, que causa tantísimos problemas. Entonces muchas gracias por seguir trabajando día a día levantarte todas las mañanas para luchar contra ello y, y toda la investigación que estáis haciendo como Bueno, tú quieras invitarme, y también porque creo que es muy importante que investigación y empresa estén conjuntamente en los mismos foros para que todas las posibilidades estén, se presenten de manera clara a las personas pues que están todavía en fase de decidir a qué se quieren dedicar, ¿no? eh, Bueno, pues yo voy a, yo soy investigadora del CSIC en el Instituto de Bio, de, de Parasitología y Biomedicina López Neira en el PTS Vivo aquí cerca de cinco años y, y, y la investigación en nuestro laboratorio se centra en, en investigar eh, cuáles son los mecanismos de tipo epigenético que le permiten pues, al parásito de la malaria adaptarse muy rápidamente a su entorno. Entonces, su entorno en general es un entorno muy cambiante, ya sea eh, porque se, se expone a diferentes mosquitos, a diferentes personas... Eh, o incluso la presencia de diferentes medicamentos y frente a eso el, el parásito es capaz de eh, cambiar y sobrevivir frente a esas circunstancias digamos adversas. Eso eh, hace que a día de hoy pues no exista unas herramientas o estrategias de erradicación eh, efectivas y de hecho a día de hoy hay un estancamiento en el número de infecciones y en el número de muertes la malaria es una de las enfermedades más importantes a nivel de salud global. Afecta a casi la mitad de la población mundial, 200 millones de personas. Y aún se lleva por delante pues, medio millón de personas cada año. Y como digo, hay un estancamiento en estas cifras. ¿vale? Hemos llegado a un plato, y por tanto se necesitan nuevas estrategias y nuevas herramientas. Y esto es donde nuestro laboratorio eh, pues está trabajando en proporcionar un enfoque evolutivo al estudio de la malaria para estudiar la epigenética de la adaptación. Ese sería nuestra, nuestro foco de estudio. En cuanto más a nivel práctico, eh, este es el marco teórico, a nivel práctico estamos implicados... Eh, hay, hay mucho desarrollo tecnológico en lo que hacemos. Eh, lo he listado aquí. En primer lugar, ponemos a punto tecnologías epigenómicas de última generación. Eh, en biomedicina apli que aplicamos a, al, al parásito de la malaria. Estamos también desarrollando nuevos sistemas de edición genética y epigenética en este, en este parásito, que son también generalizables a otros parásitos que los transmiten eh, mosquitos. Y eh, también estamos poniendo a punto, transfiriendo las últimas tecnologías de célula única, no solo la transcri las transcriptómicas, sino también las epigenómicas, para estudiar cómo la variabilidad eh, eh, de los parásitos a nivel entre célula a célula es responsable pues, de estas capacidades, esta capacidad de supervivencia de estos parásitos. Eh, también eh, tenemos una parte muy importante de análisis y de integración de todos estos datos eh, de tipo ómico, análisis bioinformático de alto nivel eh, que ofrecemos también eh, pues formación y capacitación en el laboratorio. Estamos abiertos siempre a, a que personas nuevas eh, se incorporan a nuestro laboratorio. Eh, tenemos actualmente tres proyectos financiados, un proyecto de la casa Health Research, un proyecto del Plan Nacional y un proyecto de Europa Excelencia. Las, eh, y ahora mismo lo que nos interesarían, pues serían estudiantes de, de máster o bien estudiantes que tengan, que tengan posibilidad de pedir eh, convocatorias eh, competitivas, ¿vale? Por ahora. Pero bueno, cualquier persona que esté interesada en nuestro laboratorio me puede enviar su, su currículum para estudiar eh, posibles opciones. ¿Qué buscamos? Buscamos una persona comprometida, que, que sea capaz de trabajar en equipo y que tenga eh, una, mucha motivación por, por su trabajo. Eso no implica que tenga que trabajar más horas de las que le corresponden para nada, pero sí que le ponga interés a lo que hace y que muestre in iniciativa. Eh, para nosotros es lo más importante. Eh, somos un grupo que eh, abordamos la investigación aplicando la igualdad de género en todos los ámbitos y en el contenido de la investigación y eso es algo en lo que estamos comprometidos y trabajamos día a día y también estamos comprometidos con la divulgación. Entonces, cualquier persona que trabaje en el grupo eh, pues, eh, debe digamos, estar alineada con, esas dos, eh, con esos valores. Y bueno, eh, como digo, somos un grupo que creo que estamos siempre aportando ideas que están en la frontera del conocimiento y también con un desarrollo tecnológico importante. Si puedes pasar la siguiente, Lindres. Por supuesto. Vale, hecho, esto... Una cosita, perdona Elena, es que eh, Francisco está preguntando aquí para que también él se quede tranquilo. Él dice que es técnico superior de laboratorio clínico y biomédico y está terminando el ciclo superior de anatomía patológica. Le interesa muchísimo el tema de la investigación y si habría posibilidad... Eh, para técnicos eh, técnico superiores solo para facultativos o sea porque aquí has visto que era para entonces te lo voy preguntando y si a lo largo de la conversación si lo puedes contestar. ahora mismo el técnico de la persona que es técnico del laboratorio está cubierta la plaza de hecho se acaba de reincorporar entonces de incorporar entonces eh, ahora mismo serían personas que quieran continuar la carrera científica y más en el ámbito de la, de la investigación y pedir eh, pues becas competitivas de tipo FPU por ejemplo eh, entonces, eh, lo que, este es un poco, ya he explicado un poco de, de lo que iba al proyecto, no me voy a extender mm, demasiado. Eh, una de, de, las, de las fortalezas de lo que hacemos, y para mí me resulta apasionante, es que mucha de la investigación en malaria pues, se ha llevado a cabo en, en las etapas sanguíneas del parásito, en el ciclo en el humano, en condiciones en una placa de Petri, en condiciones in vitro. Mientras que nuestro enfoque para estudiar esa adaptación eh, proponemos hacerlo en las etapas del mosquito, que nos permiten experimentar con ese ambiente en condiciones in vivo, en las condiciones fisiológicas en las que tiene lugar la interacción. Eh, pasa siguiente. Vale, este es un poco los diferentes, mm, eh, digamos, paquetes de trabajo en los que estamos implicados. Por una parte... Obtenemos aislados de, de áreas de malaria eh, en África, que los, eh, que los secuenciáramos, ensamblamos sus genomas de manera que tenemos genomas de referencia de aislados naturales que, que, que, que, que, re, que todavía mantienen esa capacidad de adaptación. Por otra parte realizamos experimentación, eh, infecciones experimentales en mosquitos. Y luego estudiamos esos mecanismos que le permiten al parásito adaptarse cambiando las condiciones de la infección mediante, células de, de, mediante tecnologías de célula única. Paso siguiente. Y una vez que hemos identificado cuáles podrían ser las proteínas reguladoras que están implicadas en esa adaptación rápida, estamos desarrollando herramientas CRISPR que nos permiten regular la presencia de esas proteínas de manera condicional y ver cuál es su función y ver si mediante esa modificación podemos bloquear la transmisión del parásito en el mosquito. ¿vale? Esa es la otra parte que estamos trabajando. a la siguiente. y Ya voy a acabar. Ya está, ya ha acabado. Eh, pues nada, mmm, que eso, estamos siempre eh, eh, abiertos a, a personas que quieran unirse a nuestros proyectos y, y pues cualquier duda o cualquier eh, cosa que pueda ayudar, eh, eh, al principio de la presentación tenéis eh, mi contacto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Elena eh, bueno, vamos perfectos de tiempo eh, o sea que da gusto con vosotros eh, como veis aquí hay otra oportunidad espectacular eh, que podéis ayudar y contribuir muchísimo al mundo con él, efectivamente lo que decía Elena, recargar, ¿no? que es más a lo mejor pues una beca FPU para graduados, para licenciados con buenas notas, proyectos, pero realmente la carrera en el López Neira yo la gente, hay una posibilidad de desarrollo profesional muy interesante y una carrera profesional muy interesante con ellos, o sea que, que la exploréis porque hay una oportunidad y un grupo de investigación súper interesante. Entonces ahora vamos con, con un Elena un, Puerta. Un, un, un ah, momentío, perdón, un Antonio. Antonio. Sí, yo me, me gustaría también saludar a Elena y recalcar como en el caso de Bob, pues que esta una oferta que aunque aparece en un instituto de investigación. Pero sería bueno en algún momento que se dijera pues, que la mayor parte de estas investigaciones acaban constituyendo startups, empresas, como ya se ha producido en muchos casos, porque hay una parte tecnológica muy importante y porque hay un, un objetivo, el de la malaria, que no está tampoco resuelto. Por lo tanto, todo esto es siempre bienvenido. Yo, en ese sentido, creo que, como decías, Lourdes, tiene muchas posibilidades. Y, y la pregunta en este caso, Elena, ¿es una o más personas? ¿Admitiríais para trabajar en...? ¿Tenéis varias líneas? O cómo, sí, cómo lo Sí, eh, ahora mismo estamos bastante eh, llenos. Entonces, eh, por ejemplo, si hubiese una persona interesada hacer, en hacer el TFM o el TFG con nosotros, eh, si sí, podría ser una persona más, porque ya tenemos otro TFM. Y, y, y en el caso de que fuese alguien que quiere continuar la carrera investigadora y pedir una FPU, pues eso sería cuestión de, de hablar, ver los intereses comunes y valorar eh, si esa persona tiene, tiene opciones y ayudarla en todo lo posible en la aplicación a esa. Ya tenemos una FPU en el laboratorio, o sea, también tenemos un historial de éxito en, en esta convocatoria y, y bueno, pues en ese sentido creo que temo, somos también un laboratorio atractivo. Oye, muchas, muchas gracias Elena. Estupendo Elena, gracias. Además la FPU es ya una garantía ¿no? para ya seguirlo avanzando. Muchas gracias. Pues un ejemplo de precisamente spin-off, salida del CETIC y, y del Neira, concretamente el ejemplo que nos va a contar ahora Elena Puerta Fernández, eh, que es una empresa interesantísima que puede ayudar a combatir la ceguera y Elena la cuenta. Muchas gracias. Gracias Lourdes. Eh, yo tenía una presentación y pero no me deja compartir pantalla, Lourdes. A ver si pudieras. Perdona, te había convertido. A... No te había convertido entonces bien a cohost Ahora se supone que te debería de dejar. Vale, sí, ahora sí. Vale. Entiendo que veis mi pantalla, ¿verdad? Sí, perfectamente, Elena. Perfecto. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Os voy a contar eh, rápidamente qué hacemos en Ligno Pharma y un poco nuestras necesidades ahora mismo eh, de estudiantes o alguien que pudiera trabajar con nosotros. Bueno, pues Ligno Pharma es una empresa que desarrolla fármacos oculares y en concreto nos centramos en los fármacos de degeneración de retina. La retina se sitúa en la parte trasera del ojo. Estas enfermedades lo que hacen es que degeneran, matan las células de la retina, afectan a muchos millones de personas en el mundo, más de 200 millones. Y en muchos casos conducen a ceguera. La más prevalente de estas enfermedades es la degeneración macular asociada a la edad, pero también hay otras como retinopatía diabética o retinosis pigmentaria. Actualmente y a pesar de la prevalencia, solamente un 10% de los pacientes tiene un tratamiento. Esto deja un 90% de pacientes sin tratamiento. Y todo lo que hay en el mercado a día de hoy se tiene que administrar mediante una inyección intracular. Eh, son tratamientos crónicos, que significa que esta inyección intraocular te la tienes que poner una vez al mes o una vez cada dos meses. Como podéis imaginar, es un tratamiento muy invasivo, desagradable para los pacientes, tiene un gran número de, de efectos secundarios como inflamación ocular, eh, infección, eh, eh, desprendimiento de retina, dolor ocular, que hace que muchos pacientes abandonen el tratamiento. Y entonces, bueno, pues lo poco que hay es poco eficaz. Pues en innofarma eh, tenemos una solución para este problema y hemos desarrollado unos fármacos, moléculas, que ya han mostrado eficacia en modelos animales cuando se administran como gota ocular. Y como podéis imaginar, pues la administración de un fármaco en gotas pues, eh, facilitará mucho la calidad de vida de los pacientes. Va a facilitar el seguimiento del tratamiento y por tanto pues, aumentará la eficacia haciendo una terapia de verdad útil. Eh, la primera enfermedad que nosotros abordamos es la retinosis pigmentaria, que es una enfermedad rara de carácter de componente genético que afecta a unas 15.000 eh, personas en España y que bueno, se diagnostica normalmente porque los pacientes empiezan a tener problemas de visión nocturna, eh, van al oftalmólogo y, y se ven estos pigmentos en, en su fondo de ojo, que son, son el primer signo de la enfermedad y derivado de una muerte de los fotorreceptores de las células de la retina. Se diagnostica en pacientes jóvenes, adolescentes y niños y en unos, depende de la mutación que tengan, pero en unos 10 años o así se quedan completamente ciegos o desarrollan esta visión en túnel que hace que sean legalmente ciegos. Es una problemática importante y con poca solución porque, como he dicho, es una enfermedad genética y se han descrito más de 80 genes cuya mutación causa la enfermedad. Pero solamente los pacientes que tienen la mutación en un gen tienen un tratamiento. El tratamiento es Luxturna, es una terapia génica que se administra una inyección en el ojo, esta inyección es solamente una vez, eh, pero es un tratamiento súper costoso. Aquí en España lo cubre la seguridad social porque son pocos los pacientes que los tienen, pero a la larga si se desarrollaran terapias génicas para todas las mutaciones eh, tendría un coste inabordable por los servicios públicos de salud. Eh, ¿Qué hicimos nosotros? ¿De dónde viene el HimnoFarma? Bueno, nosotros somos una spin-off del CSIC eh, y de la Fundación Progreso y Salud. Un poco lo que estaban hablando mis compañeros antes, nuestra investigación viene de un centro público y se ha creado una empresa para, para seguir con el desarrollo. Nosotros lo que hacíamos era, basados en una, en una molécula muy interesante por sus características antiinflamatorias, generamos nuevas moléculas mejoradas que cribamos para ver su actividad antiinflamatoria y antioxidante. Primero se hizo in vitro y en pcebra. Y las moléculas más interesantes se miraron en un modelo de ratón de retinosis pigmentaria. En este modelo de ratón inyectábamos una sola vez los distintos candidatos de fármacos y luego veíamos cómo estaba el ojo de estos ratones. Este modelo es un modelo de degeneración rápida, entonces en 28 días puedes saber si tu molécula funciona o no. Miramos parámetros como fondo de ojo, que veis que se ve limpio cuando tiene una de nuestras moléculas, <coughs> perdón en comparación con un ratón no tratado y también miramos, pues teñimos fotorreceptores, vemos que, no, que están íntegros y no se han perdido y cómo de gruesa es la retina. Como he dicho antes, el modelo anterior era un modelo de degeneración rápida que nos sirve muy útil para el cribado, pero necesitamos ir a un modelo que asemeje más la degeneración de retina en el humano, entonces por eso fuimos a un, a un segundo modelo animal, también de, de ratón, en el que veíamos la progresión más lenta de la, de la enfermedad más parecida al humano. Y aquí ya empezamos el tratamiento tópico, porque sabemos que las inyecciones no son una solución, queríamos ver si nuestras moléculas podían funcionar tópicamente. En estos modelos de ratón estuvimos administrando el fármaco durante dos meses, dos meses y medio, y luego vimos pues que, por ejemplo, en este caso el modelo afectado presenta unos puntitos, unas dracels que se llaman en el fondo de ojo, que desaparecían, cuando se administraban nuestros fármacos. Estos puntitos son signos de degeneración que no estaban en nuestro caso. Igualmente miramos otros parámetros como grosor de retina y, y agudeza visual, que vemos como la capacidad de ver de los ratones. Y bueno, con todas estas pruebas elegimos el, el, la primera molécula que, que estamos desarrollando, que se llama lin 21 Ahora os cuento un poco. Eh, aquí un poco así de rápidamente, actualmente los competidores en esta enfermedad son, las farmas están desarrollando... Terapias génicas, que bueno, son muy interesantes, pero como decía antes, van a ser muy costosas y además en la mayoría de los casos van a solo una, una mutación. Nosotros tenemos una molécula bueno, que abarcaría todas las mutaciones, de ahí nuestra, nuestra ventaja competitiva. Y como decía antes, aunque retinosis experimentaria es nuestra primera patología diana, hemos probado el fármaco en la enfermedad más prevalente, en la degeneración macular asociada a la edad. Esta enfermedad afecta a casi 200 millones de personas en el mundo. Solamente las personas que tienen una variante que se llama húmeda tienen un tratamiento, las inyecciones intraculares que os decía al principio y un 90% de estos 200 millones de personas pues no tienen ningún tratamiento. Eh, esto es lo que os he dicho antes, para el wet AMD, las inyecciones que hemos visto, para dry AMD no hay nada y con esto en mente probamos nuestras moléculas en un modelo de, de degeneración macular seca. Y como preveíamos, porque el mecanismo de acción es tipo antiinflamatorio y antioxidante, que se sabía que era fundamental en la degeneración, pues nuestras moléculas han dado buenos resultados en este modelo de gato. Entonces, como en el caso de los competidores para dry Dry&D, hay un montón de investigación, pero la mayoría de moléculas que se están usando son moléculas biológicas, que son moléculas grandes. Como os decía al principio, la retina está en la parte trasera del ojo. Entonces, casi todo lo que se está desarrollando se tiene que inyectar. Y eso es un, un problema que, bueno, nosotros vamos con una ventaja competitiva e importante. Como os he dicho, nuestra primera molécula es lin 21 estamos llevando a cabo el desarrollo de la misma y estamos como nuestro primer candidato. Su principal ventaja es que ha mostrado eficacia cuando se administra como gota, pero como os he dicho, podría ser útil para todos los pacientes independientemente de la mutación. Y al ser molécula pequeña, pues la síntesis es más económica y permite el uso tópico. En estos años hemos hecho un poco de preclínica que es lo que se hace después de seleccionar el candidato con los modelos es ver que este modelo que yo he sintetizado, esta molécula que yo he sintetizado en el laboratorio la puedo llevar a mercado. Para llevarla necesito ser capaz de escalar la síntesis, que me salga la síntesis sin que se me vaya de precio. Eso lo hemos estado haciendo sin complicación. ¿Cómo va a ser la gota ocular? No? La formulación que en nuestro caso es, es fundamental porque como os digo la retina está al fondo del ojo y llegar ahí eh, tópicamente siempre ha sido un problema, hemos estado trabajando con esta empresa madrileña y ya tenemos el colirio que, que, bueno, que llega a la parte trasera del ojo y eso lo hemos comprobado en rata, conejo y cerdo y hemos hecho un experimento piloto que se llama de tolerancia ocular, viendo que administrando nuestro colirio tres veces al día durante dos semanas a los conejos, que es el animal que se suele usar, pues no vemos ningún signo de toxicidad, ni, ni local del ojo ni general del, del conejo. Aquí un poco dónde estamos en el modelo de negocio, montamos la, la, la compañía después de la investigación inicial ya en 2019, hemos seleccionado el candidato y hecho experimentos de prueba de concepto y preclínica no regulatoria y estamos levantando fondos para hacer la preclínica regulatoria y luego el ensayo clínico. Tras el ensayo clínico eh, venderíamos nuestra tecnología a una farma más grande que sería la que se encargaría de llevarlo a mercado. Entonces, bueno, en esta, estamos en esta fase de levantar fondos para la preclínica regulatoria. El equipo ahora mismo somos cinco personas, yo que estoy contratada a tiempo completo y cuatro científicos que fueron los que montaron la compañía y empezaron el, el proyecto. Uno de ellos es el López Neira, donde trabaja Elena, otro en Cabimer y, bueno, luego do, dos personas más que, que desde, el, desde el comienzo han estado llevando a cabo el proyecto. Tenemos un Consejo Asesor Internacional que nos ayuda en temas tanto científicos como de desarrollo de negocios y bueno hemos ganado premios desde, desde nuestra fundación varios, algunos de PTS y otros tanto en Andalucía como en España y en Europa. Y bueno un poco qué necesitamos nosotros ahora del programa y de los alumnos, bueno eh, yo creo que ahora mismo las necesidades nuestras son un poco todavía, no tenemos laboratorio y entonces tenemos una necesidad de, más bien de trabajo bibliográfico, revisión bibliográfica. Idealmente, o un trabajo fin de máster, idealmente o trabajo fin de grado, seríamos capaces de acoger. Mm, sería teletrabajo, eh, estaríais en contacto directo conmigo. En este momento la necesidad sería bueno, pues hacer un análisis de los competidores del himno en retinosis pigmentaria y también un, bueno, una actualización de los ensayos clínicos, cómo van los que se están haciendo. Y el foco principal, el grueso de la investigación aquí sería... Un estudio, un análisis bibliográfico de otras opciones de administración ocular tópica. Eh, Pomadas, geles, lentillas, ¿qué hay en el mercado? ¿Hacia dónde podría ir linofarma después de su primer producto en gota ocular? Entonces sería un trabajo bibliográfico. Eh, necesidades necesito que sobre todo leáis inglés eh, de un modo correcto, proficiency, y escribir. Bueno, escribir me da un poco igual porque el trabajo fin de máster puede ser en inglés o en español, pero bueno. Sería muy útil si fuera, si fuera en inglés ya para vosotros. Eh, también otros alumnos que hemos tenido otros años asisten a reuniones de la empresa, tanto para ver un poco cómo va el desarrollo de negocio, y reuniones con empresas que desarrollan trabajos que nosotros necesitamos. Pues, por ejemplo, los de tolerancia ocular, la CREO. A nivel formativo creo que es muy interesante, porque permite ver pues, distintos, distintos palos de bueno, qué se hace en una startup, eh, Cómo se lleva un fármaco a mercado, cuáles son los pasos que hacen falta para llevarlo, y entonces en ese sentido creo que, que también es interesante. Y yo creo que, que eso es todo lo que tenía para deciros. Eh, si tenéis alguna pregunta, pues encantada. Muchísimas gracias, Elena. Súper interesante y, y bueno, efectivamente eh, es una oportunidad estupendísima. Vamos, y informativamente yo lo veo genial, ¿no? Porque eh, luego o incluso en vuestra propia empresa, que yo le auguro muchísimo éxito, o en, en, en empresa, eh, o sea, una formación importantísima, ¿no? Cómo llegar a una molécula a mercado, todo el trámite de ensayos clínicos, eh, colaboración con la CRO todo ese estudio bibliográfico le va a servir para muchísimas cosas también. Y, y creo que es muy apasionante, además, que, que realmente curáis, ¿no? O sea, que se está viendo ¿no? en los animales como... Eh, va, va teniendo éxito. Sí, yo, como eh, te decía, Lourdes, los alumnos que han estado otros años con nosotros, bueno, pues completan su trabajo fin de máster y tienen la posibilidad de, de ver qué es necesario para, para llevar un fármaco a mercado, ¿no? Que es interesante. Claro, es que, vamos, yo solo veo que es una oportunidad formativa para ellos es espectacular y que luego se lo van a rifar. De hecho, quiero decirte, muchos de los que venimos aquí hemos trabajado en cosas de ese estilo y, y nos ha ayudado mucho. O sea, que, que es fenomenal. Pues no sé si tenéis algún otro comentario, Antonio, Pero, a lo mejor tú. Yo siempre porque me gusta saludar a todas las personas comprometidas con, con estas actividades que son tan importantes y efectivamente Elena tiene razón, el, el, las personas que han estado con vosotros han, han tenido una visión de una empresa desde el principio hasta el final, como decías, de cómo llevar un un fármaco, esto que en el fondo es una de las aspiraciones que todos tenemos, ¿no? Bueno, que todos los que tenemos alguna inquietud en ese sentido. Eh, el hecho de que no sea un trabajo de laboratorio no significa ninguna cosa negativa. Eh, yo conozco ahora mismo más gente que trabaja en las oficinas que en los laboratorios, y ahí me incluyo yo mismo. Entonces... Eh, yo creo que hay una serie de elementos que no solamente son la tecnología del laboratorio, que mucha gente es lo que está pensando, sino que hay que aprender un montón más de cosas si uno quiere dedicarse a esto. Y eso no se aprende en el laboratorio, se aprende, como bien decías, en reuniones, en observar cómo se trabaja en la empresa, es decir, toda una serie de, de competencias que son muy, muy necesarias para, para abrirse camino, yo por eso digo que, que, bueno, que no es nada negativo que no haya laboratorio, aunque evidentemente hay personas que les gustan. Bueno, pues cada uno se tiene que situar donde quiera. Y nada, darte las gracias a ti y que le pases un abrazo a Juan Carlos de mi parte. Lo daré, gracias. Gracias a vosotros. Pues muchas gracias, Elena. Y ahora vamos con otra empresa también súper exitosa, con Destinal Genomics, un ejemplo para... Granada, ¿no? Y que vino de, de Escocia y tenemos a Juanjo, que además también tiene muchísima experiencia eh, acogiendo alumnos, dándole un programa de formativo, incluso acogiéndolos, han tenido ayudas y han conseguido ayudas de todo tipo. Y bueno, Juanjo, encantada que estés con nosotros, muchísimas gracias. Creo que puedes compartir tu pantalla si quieres, si prefieres. Vale, vale. Eh, <ríe> sí, ahora, ahora la comparto. Bueno, pues <ríe> gracias por la invitación, Lourdes y Antonio. Uh, sí, yo vengo a presentar Destina Genómica, que Destina Genómica es una, una subsidiaria 100% participada por Destina Genomics Limited, que es la compañía que fundamos en 2011 en Edimburgo. Uh, la compañía es un spin-off de la Universidad de Edimburgo que sale para comercializar una patente que desarrollé yo como inventor allí en la Universidad de Edimburgo. Uh, para la detección de ácido nucleico en general. Ahora os voy un poco más de detalle. Uh, la compañía está compuesta actualmente por uh, uh, siete personas que están trabajando a tiempo completo aquí en España. El, la información de contacto que tenéis ahí de Juan Enrique, que era administrador de, de la empresa española, uh, que es con el que podéis tener uh, la información más disponible que conmigo mismo. Yo estoy actuando actualmente de director de la empresa escocesa, que es la propietaria de la empresa española, eh, pero aquí en España hacemos toda la parte de desarrollo y de producto y por lo tanto es donde tenemos la mayor actividad. Destina se creó para usar la tecnología de, que se desarrolló allí en Edimburgo como digo, para la detección de ácidos nucleóicos y en particular para el diagnóstico molecular. La tecnología de destina uh, es capaz de cuantificar ácidos nucleóicos específicos con una alta especificidad uh, y sin usar ningún tipo de, de enzimas, por lo que nos permite hacer una tecnología que es mucho más rápida, tiene menos errores y nos permite implementar eh, nuestro ensayo en, en los flujos de trabajo de sobre todo las grandes farmacéuticas para el desarrollo de nuevos fármacos. Si sí, os voy a compartir, un, al ser una tecnología, um, al ser una tecnología um, química, uh, es un poco compleja de explicar porque bueno es una cuestión de química pura y dura, pero tenemos un vídeo tridimensional que, eh, que creo que explica un poquito lo que vamos a hacer. Entonces voy a compartir mi pantalla para, para ver ese vídeo y una vez que son 90 segundos nada más, y una vez que acabe eh, os lo comento con un poco con detalle. Eh, déjame cómo se comparten compartir pantalla. Es un cuadrito verde que pone abajo sí. con una flechita, ¿lo ves, no? compartir sí. pantalla? A ver. ¿Lo veis? Sí. Vale. Pues dejo con el vídeo que son, como digo, 90 segundos, y, y después abro. ¿Escucháis el sonido? No. No. no. Vemos el vídeo, pero no lo escuchamos. No lo oímos, vamos. Y no se puede, no sabes cómo se hace. ¿no? Eh, suele ser habitual que no se, no se que salga en la pantalla. Tendrías que poner el micrófono al lado de tu mm. ordenador para o que lo no coja. Tengo los cascos. De todas maneras, la cosa está clara. Es ¿eh? la luz al final de un túnel, ¿no? Eso, eso sí. <risa> uh... Le estoy preguntando a nuestros técnicos también a ver si ellos pueden. Bueno, pues si no, os voy contando, os voy contando, yo, eh, os voy contando yo. Os voy contando yo. Os voy contando yo lo que, lo que dice, ¿vale? ¿Estáis viendo el, el vídeo, no? Sí, sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues nosotros la tecnología la desarrollamos para detectar RNA circulantes que actúan de biomarcadores. Los RNA circulantes han sido un biomarcador que se descubrió hace 20 años, pero los RNA tienen problemas de estabilidad para las tecnologías actuales que lo hace ser muy complejo a la hora de desarrollarlos como biomarcadores. Nosotros con nuestra tecnología que está basada en su elementos el buffer, una sonda específica y una smart base, somos capaces de cuantificar esos microRNAs sin la necesidad de extraerlo, ni de amplificarlo, ni de convertirlo en CDNA, ni nada por el estilo. Eh, la sonda es una sonda sintética que hace, que hace Destina, que tenemos una propiedad intelectual, con, que es complementaria al ácido nucleico de interés, y con una diferencia, que tiene una posición vacía. Esa posición vacía la vamos a usar para generar una señal. Una vez que se hace la perfecta, el, el duplo perfectamente inundado, la Smart Base, con una reacción química, hace que solamente cuando está la base correcta se incorpore. Y esto lo que lleva es una señal, que en este caso normalmente es biotina que hay muchísimos reporteres, Fluorescentes uh, de estructabilidad que generan esa señal. Por lo tanto, convertimos el número de ácidos nucleicos que estamos analizando en uh, complejos biotinidados que podemos leer con cualquier plataforma que hay en, en cualquier laboratorio de biología molecular y biología celular. Y de esta forma, uh, hemos convertido una reacción química que está basada en la química dinámica en uh, una señal. Uh, por lo tanto, básicamente lo que hacemos es la uh, cuantificación de RNA exactamente igual que si fuera inmunoase, es decir, que si fuera la cuantificación de proteínas. Las proteínas no se pueden amplificar, por lo tanto, se hacen uh, con antígeno-anticuerpo, tecnología antígeno-anticuerpo y de visa o sándwich, y uh, dan lugar a contraes copietinilados que son proporcionalmente al eh, número de complejos biotringados son proporcionales al número de dianas que estamos identificando. Y esto nos ha permitido uh, llegar a acuerdos comerciales con las principales plataformas de 6 que hay actualmente en el mundo, como Panteric, como Merck, uh, como Luminex, uh, y de ahí que hemos sacado el... Uh, hemos empezado a comercializar esta tecnología. Si podemos volver a pasar a la presentación, Lourdes, Sí. Eh, presento a la tuya, ¿no? De, así, ¿no? Sí. Vale. Por lo tanto, como digo, una nueva química fundamental y cuando la desarrollamos al principio, estamos buscando distintas aplicaciones. Eh, actualmente, la tecnología se está usando para biopsias líquida eh, en, en tres puntos fundamentales. Una en la toxicidad del fármaco que es el primer producto que hemos desarrollado que se llama el, uh, Liberace, que es para el daño hepático, y actualmente eh, hemos llegado a un acuerdo de licencia con Merck, KJA, que uh, van a hacer la distribución y uh, la primera indicación uh, a la que ya están vendiendo uh, el A6 es para uh, el screening de pequeñas moléculas que empiezan a ser desarrolladas como potenciales fármacos. La toxicidad hepática es, de, es la principal razón por la cual la mayoría de las moléculas caen en fase clínica avanzada, por lo tanto este biomarcador va a ayudar muchísimo a identificar tempranamente en, en cuál de estas pequeñas moléculas pueden llegar a generar ese daño hepático. Cuando genera una pequeña molécula un daño hepático, el hígado uh, produce altos niveles de microRNA 122 en circulación, por lo tanto una cuantificación precisa de ese microRNA nos va a permitir identificar qué fármacos pueden o qué moléculas pueden originar ese daño hepático. Actualmente lo estamos usando en organoides uh, que mimetizan al hígado y en pequeños animales como ratas y están teniendo resultados bastante exitosos. También hemos empezado un proyecto de cáncer colorrectal, el proyecto ColoMark, que es un consorcio, consorcio europeo. Y recientemente hemos recibido también uh, un, una ayuda en forma de préstamo uh, para desarrollar um, uh, A6 para enfermedades neurodegenerativas, en particular para el alzheimer Ese proyecto lo estamos desarrollando con la empresa española Medwins, que tiene una plataforma ultrasensible basada en nanopartículas de oro, con la cual vamos a desarrollar no solo A6 de, um, de RNA sino también de proteínas, ya que la tecnología es compatible con uh, la detección de, de proteínas, vamos a hacer lo que se llama el combo A6, por lo cual vamos a detectar proteína y RNA en la misma muestra de forma simultánea. Esas son las líneas que actualmente la empresa está, va a desarrollar durante los próximos dos años y actualmente si estamos buscando un... Um, una persona para incorporarse al equipo del uh, laboratorio de biología molecular que tenemos uh, desde un punto de, para el apoyo técnico uh, que la queremos incorporar en los próximos meses y a la hora de a la hora de bueno trabajo fin de máster también tenemos uh, capacidad de asumir una persona este año para el apoyo técnico al equipo de biología molecular y también, como decía Elena y Antonio, muy importantemente, también para la gestión de colaboración de proyectos europeos, fundamentalmente. Nosotros estamos, uh, como digo, hemos, bueno, acabo de recibir un, un proyecto europeo y uno del CEDETI, y este año la, una de, la, de las misiones de la compañía es aplicar al proyecto EIC a ese de la Unión Europea, que es bastante importante, por lo cual... A las personas que participen se incorporarían al equipo de gestión y preparación de proyectos europeos de la compañía. Por lo tanto, dependiendo del perfil de las dos posiciones que, que estamos ofreciendo, ya digo que la del apoyo técnico sería, un, sería para plantilla, uh, pero también ofrecemos para trabajo fin de máster uh, una posición técnica desde el laboratorio, aparte de la, de la posición de gestión. Para, en términos generales, los niveles requeridos pues serían habilidad en biología molecular para la parte que vaya a hacer eh, las posiciones técnicas. Ah, y bueno, gestión de proyectos, sobre todo la, el saber manejar documentos y compartir documentos. Y bueno, la ciudad en es importante porque al, al ser europeo es muy importante. Y luego, a nivel de formación académica, bueno, pues cuestiones generales, pues la formación profesional o un máster, eh, depende un poco a, a qué nivel quieran acceder. El inglés, como digo, es bastante importante y, bueno, sobre todo también eh, gente que pueda trabajar en equipo, porque en equipos pequeños es muy importante tener esa capacidad. En equipo grande, alguien que no trabaje en equipo puede estar más fácilmente en su mundo, pero en equipos pequeños es muy importante el trabajo en equipo. Uh, y bueno, y con esto quiero, quiero dejar abierta la, la sesión para, para uh, preguntas a quien tenga. Muchísimas gracias, Juanjo, y muchísimas gracias por esta oportunidad, porque vamos, es espectacular contar un poco del programa de Lazy Accelerator que ofrece a las empresas de nueva creación y a las pymes, como en el caso de de destinar y estar, pues, hasta 2,5 millones de euros combinadas con inversiones de capital a través del fondo de IC, del European Innovation Council, que puede ser de 0,5 hasta 15 millones de euros. Imaginaros si tenéis ahí posibilidad de seguir con esta empresa si consiguen la ayuda, ¿no? O sea, porque eh, además dan servicios de aceleración empresarial. A, Acceso a expertos, inversores, agentes del ecosistema, o sea que, que ayudan bastante. Entonces, un proyecto yo creo que es muy interesante. Nosotros tenemos experiencia con algunos proyectos que lo acaban de conseguir y están súper contentos. Entonces, mmm, tiene que cumplir unos criterios de excelencia, impacto y nivel de riesgo muy competitivos, pero yo estoy segura que, que Destina puede cumplirlo. Entonces, sería una posibilidad interesantísima para vosotros. Vale. Eh, a mí sí me gustaría, igual que antes, agradecer a Juanjo su participación, no es la primera vez y espero que no sea la última, que llevamos colaborando desde hace ya, si no me equivoco, 10 o 12 años en estas en esta tareas de, de conectar la gente joven con ganas de trabajar con las empresas con necesidades de, de trabajo. Y en este caso de posible empleo, porque es sí que es un elemento ya importante ¿no? que algunas de las personas sí. que entren en destina, como ha sucedido en otras ocasiones, pues se quedan ahí durante el tiempo que ya eso ya es sí. otra historia. En este, en este, afortunadamente, bueno, afortunadamente en este meetup, pues sí ha coincidido que tenemos abierto una posición que queremos, que queremos cubrir en los próximos meses. Sí, y pregunta Ana que si se puede hacer TFM, sí, por supuesto, ¿no? Juanjo. Sí, sí, también. Profesor, sí, sí, claro que no puede hacer. Y aquí sí. también nuevamente, sabéis que después del COVID o durante el COVID había más dificultad por la exposición y tal, pero actualmente también tenemos capacidad de asumir o, o de asumir dos dos personas del TFM, uno para gestión y uno para. Un TCM técnico, que será básicamente eh, conocer la tecnología y aplicarlo bien al cáncer colorectal o bien a las enfermedades neurodegenerativas, que son los proyectos que acabamos de empezar. Uh, el, pro, el proyecto de toxicidad de fármaco está ya comercializado, bueno, se está comercializando, es un poco más, digamos, a nivel de desarrollo, está el TIC terminado pero tenemos dos proyectos que acaban de empezar y son bastante entusiasmantes desde un punto de vista de desarrollo porque son nuevos entonces en ese sentido uh, a amba, ambas líneas de trabajo serían serían capaces de, de poder poderse hacer un, un TFM luego el, el, el puesto de técnico de laboratorio pues está abierto como una, como una posición para la plantilla vale. pregunta también a Rosa Márquez que, que si sería un trabajo presencial esa línea de gestión de proyectos para A ver ahí, eh, eh, nosotros estamos intentando volver a la máxima presencialidad porque hemos, hemos pensado que bueno, la parte técnica sí porque hay que ir al laboratorio, la parte de gestión de proyectos al menos si hay un no sé, un 40% del tiempo si lo hacemos presencial, porque hemos visto durante el COVID que se pierde mucha... Bueno, al menos en una, en una empresa pequeñas te va aislando un poco y se va perdiendo un poco el, la cohesión que la empresa necesita. Por lo tanto, aunque se puede, nosotros seguimos haciendo bastante... ¿no? Trabajar desde casa, siempre, no menos cuando se puede, pero la presencialidad um, es... No, no es un 0% de presencialidad, eh, quiero decir que al menos un 40% del tiempo correspondiente, pues sí se puede hacer, sí se debería hacer presencial. Claro que sí, o sea, para también un poco hablar con la gente, sí, claro, ¿no? claro, hacer claro, un sí. poco de ese trabajo en equipo mucho más fácil La gente de gestión de proyectos, bajo nuestro punto de vista, si está en contacto con la gente técnica, a. a rinde más porque claro hay muchas ideas que van y vienen, van y vienen, se preparan y tener a la persona técnica al lado que pueda ayudar en un momento dado es mucho más fácil que un email o, o un chat que, que, que no tiene la misma dinámica. Entonces en ese sentido sí, ya digo, no, no tiene que ser una presencialidad del 100% del tiempo correspondiente, pero sí una presencialidad alta. Fenomenal, Juanjo. Muchísimas gracias. También hay una alumna de Elías Vergele, del ciclo de laboratorio de análisis y control de calidad, del grado superior, y le gustaría saber si estaría interesado en acoger alumnado para realizar formación dual en Destina. ¿Eso sería una ah, posibilidad? Mm, para esa, explorar, esa, quizás. Sí, ¿no? sí. Esas cosas, como uh, las cosas un poco más distintas desde el punto de vista administrativo, no desde el punto de vista, es de decir, si sí, no. Sí, que eh, a lo mejor Enrique, cliente, no, lo podemos exacto, hacer. Exacto. Vale, sí, fenomenal. En no hay ningún Perfecto. inconveniente, pero como las cosas administrativas las tenemos que... Pues de, como ahí tiene de, el no email de, de Enrique, Exacto. esta chica que es que no tengo tu nombre porque pone usuario en el chat, pero bueno que como la luna de Elias es el Side pues que lo pregunta a Enrique, ¿vale? Esa misma pregunta, pregúntaselo y vemos cómo vamos eh, estableciendo esa posible colaboración, ¿de sí, acuerdo? Sí, bueno, pues ya está, yo creo que llegamos con un tiempo Hola, perfecto. Buena. Eh, ¿se ah te sí escucha? sí venga sí sí sí. Eh, hola, eh, para preguntar una cosilla a Juan José. Sí. Eh, sí. Yo soy Rafael Arena, soy alumno de, del máster de Biomedicina Regenerativa. Sí. Lo estamos haciendo ahí en, en el Centro de Investigación de Biomedicina. Para preguntarte el tema del TFM que ya está explicando sobre sí. biología molecular. Eh, ¿A quién nos tendríamos que poner en contacto con Juan Enrique? ¿no? Para sí, siempre con, de... con Juan Enrique. Bueno, a mí también me puedes, pero él es el que organiza la... Bueno, la estancia, los puestos de trabajo y tal. Entonces, sí, con él. Eh... Os poner en contacto con él y le decís, bueno, él, él conoce evidentemente todo esto, le decís que estáis interesado en, en cuál de las dos posiciones, básicamente, en la posición de gestión o en la posición de técnica y luego, pues si queréis hacer una visita antes de nada, pues tenéis las puertas abiertas. claro Vale, vale, sí, eso es lo, lo que te iba a preguntar, para conocer un poco la empresa vale, y, sí, y sí. eso sí podríamos ir a ver, sí. a ver. Totalmente, sí, sí. Vale, perfecto. Pues muchas gracias y ¿eh? muchas gracias por la charla. Nada, a ti. Bueno, muchísimas gracias a todos ¿eh? por vuestra asistencia. Deciros que también que, que a nivel humano son unas personas estupendas. O sea, por ejemplo, o sea, ir a eh, preguntarles, pues eh, seguro que os van a atender fenomenal. O sea, que muchísimas gracias a todos y, y nada, seguimos trabajando para conseguir que el ecosistema sea cada vez mejor. Que Venga, vosotros sí. nos podéis ayudar, las Jóvenes Promesas nos podéis ayudar muchísimo en esto, ¿vale? Y, y, y, apoyar, y nos apoyamos mucho eh, desde el PTS también y desde y la Universidad de Granada. Y, y que habrá un nuevo Meetup en breve. Sí, el 9 de febrero. Sí, si sí, todo va bien. Sí, todo va bien. <risa> sí, todo va bien. <risa> <risa> Muy bien. Bueno, chicos, buen muchas fin gracias. de semana y muchas gracias a Igualmente. todos. Tiempo récord y todo perfecto. Gracias. luego Hasta luego. Gracias.